Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, eh, llegamos ya a lo que es el, el manillar, porque las bicicletas y las motocicletas lo que tienen en común es que además de este giro por inclinación, nosotros disponemos de un manillar que nos hace girar la horquilla delantera. ¿Qué función tiene? Bueno, la primera función que tiene el, el sistema de dirección tradicional, de, de, inclinar el, de girar el manillar para girar la rueda delantera, nos permite realizar giros a baja velocidad. Todo este sistema que estamos hablando de inclinar la, la bicicleta funciona ...a partir de una determinada velocidad... ...cuando tú vas muy lento... ...los giros los haces básicamente girando el manillar... ...cuando tú vas muy muy despacito a 5 10 por hora... Tú no tumbas la bicicleta, tú lo que haces es girar el manillar y la bicicleta gira. Te estás comportando como un coche, te estás simplemente haciendo girar a la rueda delantera, tú mantienes la bicicleta más o menos en posición vertical y eso gira como si fuera un coche. Es lo que decíamos de las motos de Molto de los niños, solamente pueden ir despacito, porque es que no pueden tumbar la bicicleta. A partir de 10 km por hora, si intenta girar el niño se va a caer, porque le va a volcar la, la moto, porque se comporta como un, como un coche. Esta combinación de giro a baja velocidad con el manillar y giro a alta velocidad inclinando la bicicleta no es on-off, no hay una velocidad a partir de la cual cambiamos de una a otra. Lo que hacemos es vamos combinando las dos. A baja velocidad hacemos mucho giro de manillar y muy poquita inclinación. En cambio, a 70 por hora, básicamente lo que hacemos es inclinar la bicicleta. En realidad el manillar lo giras muy poquito. Si giraras mucho el manillar te irías al suelo enseguida. Y en las velocidades intermedias vamos combinando estos dos modos de giro, que lo hacemos inconscientemente. Segunda función que cumple el giro del manillar es eh, el ajuste fino. Eh, ya hemos dicho que nosotros, a medida que nos vamos inclinando, eh, vamos haciendo girar a la bicicleta. Cuanto más nos inclinamos, más gira la bicicleta y pues somos capaces de pasarlo a mayor velocidad. Lo que ocurre es que este proceso de inclinar la bicicleta para girar es un proceso... ...relativamente lento, es decir, tú para bajar la bicicleta necesitas un cierto instante de tiempo... Eh, ...imagínate para ponerla a 20 grados de inclinación... Y si nosotros necesitamos hacer ajustes finos, como siempre necesitamos, recordad los capítulos de las goitiberas, en mitad de la curva siempre tenías que ir corrigiendo porque había zonas que agarraba más, que agarraba menos, que habían baches, que la curva se abría, que la curva se cerraba, etc. Y lo que hacíamos era pequeñas correcciones con el volante, que intentábamos, intentábamos hacerlas lo menores posibles, pero siempre había que hacer pequeñas correcciones. Si nosotros esas pequeñas correcciones en nuestra bicicleta inclinada a 20 grados tuviéramos que, haciendo, tuviéramos que hacerlas a base de inclinar, o levantar la bicicleta, es decir inclinarnos en vez de 20 grados, inclinarnos 22 o levantarnos y quedarnos en 18, ese proceso es más lento de lo que nosotros necesitamos. Esos ajustes tienen que ser muy rápidos y no nos da tiempo a subir y bajar la velocidad, a subir y bajar la bicicleta a esa velocidad. Además, ese subir y bajar la bicicleta no es tan preciso. Nosotros no subimos exactamente un grado, es, es un poquito más de brocha gorda para entendernos. El manillar lo que nos permite es combinarlo. Si nosotros cuando estamos inclinados a 20 grados resulta que necesitamos girar un poquito más, en vez de inclinarnos a 22, lo que hacemos es girar imperceptiblemente el manillar hacia el interior de la curva y damos más fuerza lateral a la bicicleta, ¿por qué? Porque ese giro de la, del manillar introduce un ángulo de deriva adicional en el neumático delantero que nos hace girar como en el caso de los coches, ¿vale? Con lo cual combinamos y el giro del manillar es muchísimo más rápido que no el subir y bajar la bicicleta. Por eso, en mitad de la curva vamos combinando estos dos sistemas de giro. La inclinación es la que marca la pauta general de la curva y el giro del manillar es el que hace el ajuste fino. Y la tercera función que cumple el manillar que es curioso, eh, es el inicio del giro. Nosotros, imagínate que tú vas con tu Gravity Bike, vas ahí a 60 por hora y viene una curva abierta a derechas. Eh, dirás, ah, pues si la curva es a derechas, ¿qué es lo que hago? Me inclino hacia la derecha. Nosotros, nuestro centro de gravedad está perfectamente centrado en el eje longitudinal de la bicicleta, pues digo, ah, pues me descuelgo un poquito a la derecha, de tal manera que la bici empiece a inclinarse hacia la derecha y yo tome esta curva. Lo que decimos, este movimiento de inicio de mover el cuerpo hacia un lado y hacia el otro es muy lento y es bueno, es relativamente lento y relativamente poco preciso. De hecho, los giros se inician con el manillar y además de una manera muy curiosa, porque se inician contravolanteando, ¿no? <risa> girando en la dirección contraria a la que nosotros queremos ir. Es inconsciente, parece, que, parece mentira, parece que te estoy tomando el pero, pero es así. Tú vas en una recta a 60 km por hora y tienes que tomar una curva a la derecha e instintivamente lo que haces es girar ligerísimamente hacia la izquierda. ¿Qué es lo que ocurre? Ya hemos dicho que somos una moto de moltó. Si tú giras a la izquierda, la bici gira ligerísimamente a la izquierda y la fuerza centrífuga vuelca tu cuerpo y esa es la inclinación que tú tomas para que la rueda para que la bici empiece a inclinarse hacia la derecha y empiece a girar ella por el mecanismo de inclinación hacia la derecha. O sea que curiosamente cuando nosotros vamos a tomar una curva hacia la derecha lo que hacemos es girar hacia la izquierda para caernos, entre comillas, hacia la derecha e iniciar el giro por inclinación. Resumiendo, el giro del manillar lo que nos permite es combinándolo con la inclinación de la bicicleta, que es el método primario de giro, nos permite tres cosas: una, girar a baja velocidad; segundo, realizar un ajuste fino de la trayectoria de nuestra bicicleta en mitad de una curva, cuando ya estamos inclinados, y tercero, iniciar esta inclinación para tomar las curvas. Nos vemos en el próximo capítulo.